Muy buenas noches, muy buenas noches. Muy buenas noches, mis queridos amigos, mis queridos hermanos que nos acompañan cada noche en nuestras conferencias de reflexiones de la Biblia. Un placer saludarles nuevamente a ustedes. El día de hoy estamos aquí en la oficina trabajando durante casi todo el día con conferencias, entrevistas y por supuesto, hacemos un espacio para poder abrir la palabra de Dios como todos los días, y reflexionar en ella. En este día ha sido un día que ha habido muchas preguntas de parte de muchas personas que, que me preguntan cómo es posible que podamos nosotros, siendo religiosos, apoyar proyectos de desarrollo de gestión pública y política en el Perú. Pero esto es parte de nuestro trabajo, los que creemos en la moral y defendemos la libertad lo tenemos que hacer es parte de nuestra convivencia, es parte de nuestra necesidad es parte de nuestra contribución y sin duda muchos de ustedes van a escuchar constantemente mis opiniones respecto a cómo debemos gobernar cómo debemos ayudar, cómo debemos trabajar en la sociedad David fue un gobernante y era religioso al mismo tiempo Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego eran gobernadores y trabajaban en las comunidades y apoyaban los gobiernos es allí donde necesitamos la presencia de los líderes que conocen la verdad de Dios y que quieren servir a Dios de alguna manera y ayudar a orientar en ética y moral a otras personas por esa razón siempre estaremos en contacto con ustedes y también escudriñando la Biblia juntos y no se sienta usted incómodo si es que por alguna razón escucha por ahí una opinión referente a nuestro campo social o a los desarrollos de nuestra comunidad. Esta semana estamos estudiando el capítulo 26 del libro de Hechos de los Apóstoles y estamos estudiando cómo el Evangelio de Cristo se toma, toma lugar en el, en el mundo eh, a través de, la, de, la, de los limitantes que les ponían que eran las acusaciones contra Pablo. Pablo se encuentra ahora ante Agripa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 de que soy acusado por los judíos, su misma iglesia, su mismo grupo religioso lo estaba acusando, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Lo que Pablo iba a decir iba a hacer que el rey conociera todos los argumentos, no solamente una parte. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, Jerusalén,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 Promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras doce tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, por rey Agripa, soy acusado por los judíos. Interesante, ¿no? Que se juzgue entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber de hacer cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret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 ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y con comisión de los principales sacerdotes cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol lo cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo y habiendo caído todos nosotros en tierra oí una voz que me decía en el lengua hebrea Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?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 sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén, y, porque, y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio, a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. No diciendo nada fuera de las cosas que ellos en las escrituras dijeron. No había ninguna palabra, ningún acto contrario a la ley y a los profetas. Dice la palabra de Dios. ¿Por cuál?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 Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, además delante de quien también hablo con confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón crees o oh rey agripa a los profetas yo sé que crees le dice el apóstol pablo entonces agripa dijo a pablo por poco me persuades a ser cristiano agripa sabía la verdad de lo que pablo estaba predicando agripa intuía que él estaba presentando la verdad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 Qué triste no tuvieron la oportunidad de liberar a Pablo pero no lo quisieron hacer y como él había apelado a César así que tenían que mandarlo a Roma pero eso fue una excusa una excusa para no hacer lo que ellos estaban convencidos que tenían que hacer liberar a Pablo habían visto comprobado con sus propios ojos y ellos sabían por la escritura de que lo que Pablo decía era verdad yo quiero esta noche decirte lo siguiente si tú conoces la palabra de Dios si la palabra de Dios toca tu corazón si el Espíritu de Dios te hace ver el camino de la verdad no la rechaces si en algún momento tu corazón se siente identificado con la voluntad de Dios con las promesas de Dios no la deseches si en algún momento tu vida se encuentra a la deriva y no sabes qué camino tomar, el camino de Cristo es el mejor. Sé un buen cristiano. Defiende la verdad. Ponte del lado de la libertad. Haz una obra de discípulo por amor a Cristo. No te quedes en la inacción. No te quedes como aquellos que dicen yo no participo, yo no pienso, yo no hago. Jesús era un... Un verdadero hijo de Dios porque él intervenía en la sociedad. Rompió los esquemas de las falsas costumbres de los fariseos y de los saduceos y de los judíos. Introdujo una verdad de amor al prójimo, de servicio, de entrega, de dedicación a las cosas de Dios y también a las cosas que el prójimo necesita. Tú tienes ya la claridad de la orientación divina, solo tienes que tomarla. Y decidir si servir a Cristo o ir en contra de Él. Yo deseo que esta corta meditación de esta noche nos ayude a todos a reflexionar, a pensar, a creer. Y sobre todo a crecer para honra y gloria de nuestro Dios. Porque solamente en Él podemos alcanzar su misericordia. Porque solamente en Él podemos alcanzar la justicia de Dios para nuestras vidas. Yo quiero esta noche orar por Selma, una amiga pucalpina que vive aquí en Lima, pero ha perdido a sus seres amados, dos de ellos este fin de semana pasado. Y ahora están enfermos sus familiares, los jóvenes de la casa, todos están enfermos con COVID. Necesitamos orar para que su fe no falte, para que se fortifique su confianza en Jesús y deseamos lo mejor para ellos que Dios los ayude, que recupere a Inés, que recupere a otras personas que tanto necesitan conocer más del amor de Cristo. Vamos a orar. Amadísimo Padre que estás en los cielos, alabado sea tu nombre, porque a través de este mensaje queremos llegar a los corazones de las personas para que aprendamos a defender con la verdad nuestra fe en Jesús. Que podamos con la verdad ser baluartes del mensaje de la esperanza que podamos cada uno dar a otros la esperanza en Jesucristo, que Él viene para resolver todos los problemas de esta vida. Te rogamos que bendigas a Selma, a Inés y a los familiares que están en torno que están ellos muy delicados de salud. Levántalos con tu le de su lecho de dolor y dales tu poder, y puedan alabar tu nombre, y estar seguros de que tú eres el quien das la vida a todo aquel que cree. En tus manos encomendamos este mensaje, por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Es mi deseo que esta noche ustedes puedan compartir este mensaje y también hayamos aprendido juntos a confiar en las promesas del Señor, a defender la verdad, porque la única cosa que nos hará libre es la verdad. Este es el programa de todas las noches, Reflexiones de la Biblia con Boris Darmo. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Chao, chao.